Saludos, eh, soy Israel Vanguera, en esta hora les traigo un nuevo contenido y es de cómo ver películas eh, Si no tenemos Netflix o eh, Disney, listo Lo único que van a hacer es darle clic en el link que les dejo en la descripción del video Y les va a salir esta maravillosa página donde ustedes pueden ver todas las películas que quieren Pueden buscar, pueden eh, ir a categorías, pueden ir pasando aquí según el número... Donde Sesionarse. y vamos a tomar una cualquiera vamos a tomar una cualquiera vamos a darle clic en esta cuando estén aquí le van a dar clic aquí cierran esto vuelven y dan clic no le presten atención a esto aquí dan no gracias ahí dan en no gracias en caso de que le salga le salga puede variar no entonces voy a adelantarla un poco miren aquí tenemos esta película la pueden ampliar aquí